el cateto opuesto va a ser el segmento BC, mientras que su cateto adyacente va a ser el segmento AB. Mientras que si nuestro ángulo de referencia es el ángulo C, el cateto opuesto es el segmento AB y el cateto adyacente el segmento BC. Ahora que ya sabemos cuál es el nombre de los catetos referidos al ángulo, vamos a ver qué relación existen entre los lados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 la medida de sus lados, pero se mantiene siempre constante la medida de sus ángulos. Todos los infinitos triángulos que puedo obtener son con la misma característica. Tienen la misma amplitud de los ángulos. En este caso, 30-60, pero podría haber sido cualquier medida. Ahora bien, lo que yo hice fue hacer la siguiente división. Medida del lado BC dividido la medida del lado AC. Tomando como referencia el ángulo de 30, entonces lo que estoy haciendo es dividir la medida de su cateto opuesto entre la medida de la hipotenusa del triángulo. Quiero que observen que, sin importar la medida que tenga los lados, mientras que el ángulo sea de 30, el resultado se mantiene constante. Por otro lado, también hice otra división. Medida del lado AB dividido la medida del lado c. Nuevamente, tomando el ángulo de 30 como referencia, lo que estoy haciendo entonces es la medida del cateto adyacente dividido la medida de la hipotenusa. Otra vez, quiero que observen que, sin importar lo que valgan las medidas, el resultado de esa división, es decir, el cociente, se mantiene constante. Y por último, hice la tercera división, medida del lado BC dividido la medida del lado AB. Otra vez respecto del ángulo de 30, lo que estoy haciendo es dividir la medida del cateto opuesto dividido la medida del cateto adyacente y ese número también permanece constante. Podemos decir entonces que a cada ángulo agudo de un triángulo rectángulo le corresponden tres números que se definen como el cociente entre la medida de dos de sus lados. Esos tres números son llamados seno del ángulo coseno del ángulo y tangente del ángulo y se definen como se muestra en la imagen. Estos tres números, que ya dijimos que son característicos de cada ángulo, también lo podemos calcular sabiendo la amplitud del ángulo usando la calculadora científica, ya que en ella observamos tres teclas. Una tecla de seno, una tecla de coseno y una tecla de tangente. Llegamos entonces al final de este video, en donde lo que hicimos fue ver que cada ángulo de un triángulo rectángulo tiene asociado tres números que lo caracterizan, seno, coseno y tangente. Estos tres números se pueden calcular tanto usando la calculadora, si supiéramos la amplitud de los ángulos, como haciendo el cociente entre la medida de los lados de un triángulo en caso de saber las medidas. Queda entonces encontrarnos en clase para ver cómo relacionamos esto... ¿Y para qué lo vamos a utilizar? Muchas gracias.